León. Bueno, las últimas declaraciones de Sánchez dejan bastante claro que no habrá un gobierno de coalición. ¿Sigue siendo la prioridad de su partido? ¿Entrar en ese gobierno es la única solución? Evidentemente nuestra no prioridad eh, el tener un gobierno de coalición. Porque yo al final leo a Sánchez y de sus declaraciones y me pregunto ¿qué políticas nos esperan cuando pide voto a izquierda y abstención a la derecha? ¿Quién va a ser su socio para legislar y para hacer? presupuestos, va a estar cuatro años con los presupuestos legislados del señor Montoro, el señor Sánchez. Bueno, la verdad es que eh, ya no engaña a nadie. El otro día aseguraba usted que si llega el momento de tomar una decisión se podrían intentar otras vías. ¿A qué se refería? Bueno, a que la verdad es que a día de hoy no cuesta es imaginarme un gobierno que no sea con Podemos. Planteaba que lo prioritario era no repetir elecciones, pero también planteé y planteo que, que hay que explorar todas las opciones de un gobierno, de coalición. Como ha dicho Sánchez, cada día engaña menos personas y parece que cada día estamos empeñados en volver a elecciones y no es que lo digamos nosotros, es que… Es que incluso el señor Ortúzar, que es su socio de gobierno en Euskadi, se lo acaba de echar en cara. Sánchez eh, anunciaba esta mañana en una entrevista al país que esta semana presentará un nuevo programa. Su apuesta ahora es por una tercera vía, la de un gobierno con un programa común progresista y esperaba encontrar el apoyo de Unidas Podemos. ¿Lo tendrá? Eh, creo que la pregunta es si esta opción seguiría dando la estabilidad necesaria a un gobierno de minoría que lleva demostrando un tiempo que no lleva acuerdos que dinamita puentes, o si nos veríamos nuevamente eh, abocados a elecciones, si no encuentra otros apoyos de cara, por ejemplo, a los próximos presupuestos, que es lo que pasó hace casi un año. ¿Qué otro escenario contempla Unidas Podemos, si no hay gobierno de coalición y si no busca tampoco elecciones? Bueno, como le he dicho, todavía eso es eh, un escenario lejano, porque lo que tratamos es de agotar todas las vías para llegar a un gobierno de coalición, a pesar de que ha eh, empezado de dinamitar puentes cada día, entonces llega el momento, se debatirá lo que se tenga que debatir. Pero aunque sea lejano, ¿se está pensando en algo concreto? A día de hoy, el momento, esto está en manos del equipo de negociador, que es en quien hemos depositado la confianza como Podemos-Euskadi, para, para con quien tiene que elaborar más otras en este sentido, y la opción es trabajar eh, en agotar todos los días posibles para llegar a un gobierno de coalición. ¿Cree usted que lo que se rechazó en julio servirá en septiembre? Pablo Iglesias ya adelantó que aceptaría la oferta de los socialistas en, en julio. Pues así le plantea el, el señor Iglesias. que Una de las opciones es eh, trabajar con esa base y llegar a un acuerdo que contemplara elementos que estaban en, ahí en julio y que en un momento dado eran aceptados por el Partido Socialista. Pero a día de hoy todavía seguimos teniendo a un Sánchez Fanicacé que lo único que hace es dinamitar y dinamitar todos los puentes que tratamos de tenderle. ¿Hay fecha para esa reunión entre PSOE y Unidas Podemos? A día de hoy, que yo sepa, no hay una convocatoria formal, pero aquí sí me gustaría apuntar, no solo no con Unidas Podemos, que debería ser el socio principal y preferente a la hora de apoyar a señor Sánchez, sino que ninguno de los partidos que pudiera darle un voto positivo. Tanto el portavoz del Ejecutivo Vasco, Josu Coreca, como el propio Sánchez han coincidido en que lo importante ahora es eh, primero hablar del programa y después de la estructura del gobierno. ¿Lo comparte usted? De hecho, esta fórmula la planteé yo allá por agosto y planteará una negociación en tres fases, programa, estructura de gobierno, y personas que componen el gobierno. Creo que ese es el camino de éxito, creo que se ha probado en otros lugares, como en Navarra, que ha funcionado, y creo que, que un camino de ese tipo facilitaría muchísimo más el poder llegar a un acuerdo. Y si finalmente hay acuerdo en Madrid, ¿influirá en la relación de su partido con los socialistas vascos o con el equipo de gobierno en esa negociación por ejemplo de los presupuestos? Bueno, si hay alguna vez, si en un momento algo se dan eh, negociaciones en materia de presupuestos o de otro tipo será porque consideramos que es eh, la política que tenemos que hacer aquí y que es que tenemos que tomar para mejorar la solución de la ciudad de Yahuasca, y no con la fórmula del intercambio que queremos. En Madrid, que nosotros siempre hemos rechazado. En ese inicio de curso político, el otro día el Endacario Urcullu... ...mencionaba que mantiene la puerta abierta... ...a una negociación presupuestaria sin vetos... ...y sin que esté condicionada a cuestiones extraparlamentarias. ¿Es posible? Bueno, yo plantearía dos cosas. Uno, todavía es pronto. Nosotros no hay números, no hay presupuestos. Yo creo que es relativamente fácil elaborar una negociación sin vetos... ...pero me parece prematuro en el momento dado que el PNV, los reyes de lo extraparlamentario, especialmente en Madrid, planteen desde ya límites al extraparlamentario, cuando evidentemente tenemos más de la mitad de las leyes por negociar en Euskadi y más de la mitad de las leyes por aprobar en Euskadi, y bueno, pues es inevitable que en un proceso de, de presupuestaria, leyes que tocan transencialmente lo que va a suceder en el presupuesto, pues sean contempladas como parte de una posible negociación. ¿Qué le van a pedir al gobierno vasco para sacar adelante los presupuestos? ¿Cuáles son sus prioridades? Sí, que ya le hemos indicado eh, dos o cuestiones que entendemos que deberían de estar reflejadas en los presupuestos vascos, que son eh, la superación de la brecha territorial, esto es que no haya diferencias entre diferentes comarcas o entre pueblos y ciudades en cuanto al acceso a los servicios públicos, saber cuánto se, de cuánto se va a dotar la lucha contra las violencias machistas y por la igualdad, saber si esa declaración de emergencia climática en qué términos se va a aplicar en materia legislativa o presupuestaria y también, por último, prepararnos para lo que va a ser una posible crisis económica que viene. El propio Cari, seis meses después de que nosotros se lo en el pleno de control, admitió que vienen o posibles nubarrones económicos. Una situación internacional muy inestable. ¿Qué medidas vamos a tomar para que no nos afecte de una manera muy dura una posible crisis económica, sobre todo cuando además no estamos en la misma situación de 2008. Y esperemos que se pueda reflejado en un presupuesto que se presentará en octubre. Lander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi. Esquerri Casco, gracias por dedicarnos gracias. estos minutos. Aracalleón.